El secreto de María Presentación El secreto de María es fundamentalmente una carta espiritual escrita alrededor de 1712 por San Luis María de Montfort, a quien el Papa Clemente XI designó misionero apostólico para renovar la iglesia en su Bretaña natal, al occidente de Francia. El título de este escrito no fue dado originalmente por su autor. Fue tomado del número 20 de la obra, por el término apropiado que utiliza Montfort, feliz, una y mil veces en esta vida, aquel a quien el Espíritu Santo descubre el secreto de María para que lo conozca. Como en el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, del cual el secreto de María es síntesis, el santo misionero se propone comunicar la experiencia de Dios que él mismo alcanzó a través de su relación vital con la Madre del Salvador en su vida espiritual y en su práctica misionera, por la renovación de la consagración bautismal y de los compromisos cristianos. Para quienes se inician en el conocimiento de la espiritualidad montfortiana, esta puede ser la puerta de entrada. El sentido de secreto está en la sencillez, seguridad y eficacia de María como camino de Dios. Ella al darnos a Jesucristo salvador por la acción del Espíritu Santo, nos lleva al conocimiento y al amor de Dios. Principio y fin de la vida y de la santidad o obras completas de San Luis María Grignion de Montfort a que somos llamados como hijos, imagen y semejanza de Dios creador y Padre. Con rasgos iluminados, Montfort traza el itinerario que conduce al descubrimiento de María en la historia de la salvación y a la entrega de amor, identificación y disponibilidad para ir a Dios. Dios llama a la santidad, vocación segura de todos los cristianos. Para llegar a ser santos es necesaria la gracia. Para obtener la gracia tenemos que encontrar a María, madre de la divina gracia. Ella reproduce la imagen de Cristo en los bautizados y los proyecta a Dios por la consagración total a Jesucristo por María, en quien se realiza el encuentro personal con Cristo, camino de madurez, de apertura a los hermanos y de asegurada fidelidad y libertad espiritual. El secreto termina con el comentario del árbol de la vida, que dará a su tiempo el fruto de honor y gracia, Jesucristo, que es y será siempre el fruto de María. Hoy el camino de vida espiritual que propone Luis María Grigneón es la respuesta a la invitación del Papa Juan Pablo II a la Iglesia en las Américas y el Caribe y en el mundo entero a ofrecer a los hombres y mujeres de nuestro tiempo el anuncio del Evangelio mediante el ardor atractivo de la santidad, las expresiones innovadoras de la auténtica libertad y los caminos seductores del testimonio que conducen al encuentro y a la intimidad de Jesucristo vivo y presente en el mundo actual. Juan Pablo II ha sido desde joven beneficiario del secreto de María propuesto por Montfort, como guía universal de la Iglesia y misionero infatigable por los caminos del mundo, es un testigo excepcional de la experiencia monfortiana. En su formación cristiana Luis María tuvo el privilegio de conocer y vivir, con la amplitud e intensidad posibles en su tiempo, el camino o secreto mariano de santidad y perfección. En su práctica misionera lo aplicó con la máxima sencillez y transparencia, llevando a sus discípulos al conocimiento, al amor y al servicio de Jesucristo por la consagración total por medio de María. El valor de su testimonio está en la íntima confianza y ternura con que vivió su devoción a María como medio para llegar a la relación de total amor y dependencia de Jesucristo. Esa relación de entrega incondicional en la llama esclavitud de amor. Hoy podríamos llamarla entrega libre y absoluta de amor, para alcanzar la verdadera libertad y la realización plena de los hijos de Dios. La experiencia espiritual y mística de la consagración a Jesús por María es un proceso consciente y libre de relación íntima con Dios Padre Creador, con Jesucristo Salvador y con el Espíritu Santo que transforma y santifica a la persona humana. La colaboración maternal de María facilita la plena libertad de pertenencia a la Iglesia y de testimonio eficaz para la evangelización del mundo. El don gratuito de la vida y de la fe incluye de parte de Dios Padre el pasaporte a la felicidad temporal y definitiva del reino de Dios, en la tierra y en el cielo. Es el llamado a la santidad o perfección de la vida en Cristo. María nos da al Salvador y, por ella, el Espíritu Santo nos forma, como formó a Jesús, hasta la madurez y perfección de hijos de Dios. El secreto para llegar al Padre es seguir el camino de entrega total por María, por el cual vino el Hijo de Dios al mundo, para que todos tengamos vida y la tengamos en plenitud. En este tercer milenio cristiano pueda este secreto llevarnos de verdad hasta la intimidad con Cristo, la vivencia e irradiación de su mensaje, a través de la nueva evangelización con obras y palabras nuevas, que brotan de la escucha y vivencia de la buena noticia. Que María, la mujer plenamente realizada, nos inspire con su actitud generosa en seguimiento de Cristo. Su protección nos defienda de los peligros que asaltan al pueblo de Dios y nos alcance el don de la paz. La vivencia de la consagración total que nos lleva a hacerlo todo con María, María, en María y para María, traduzca en la vida de cada bautizado las actitudes de María, madre y modelo de almas apostólicas, en la espera activa y ardorosa del Señor. Del autor. Alma predestinada, pongo en tus manos un secreto que me ha enseñado el Altísimo. No lo he podido encontrar en libro alguno antiguo ni moderno. Hoy te lo entrego con la ayuda del Espíritu Santo. Con tal que, primero lo reveles, sino a las personas que lo merezcan por sus oraciones, amor a los pobres, vida mortificada, fortaleza en la persecución, celo por la salvación de las almas y desprendimiento universal. Te empeñes en hacerlo vida para santificarte y salvarte, porque la eficacia de este secreto depende del uso que hagas de él. Cuidado, pues, con cruzarte de brazos. Mi secreto se te convertiría en veneno y vendría a ser tu condenación diariamente desgracias a Dios por haberte revelado este secreto, que no merecías conocer. Al principio lo apreciarás solo imperfectamente, dada la multitud y gravedad de tus pecados y el oculto apego que tienes a ti misma. Con el tiempo, a medida que lo vayas poniendo en práctica en la actividad de cada día, comprenderás su precio y excelencia. Pero, antes de satisfacer tu natural y precipitado afán de conocer la verdad, recita devotamente, de rodillas, Él, salve, María de Mares estrella, y Él, ven, Espíritu creador, a fin de alcanzar de Dios la gracia de comprender y saborear este divino misterio. Tenemos poco tiempo, yo para escribir, tú para leer. Te lo digo todo en forma resumida. Primera parte. Oficio de María en la obra de la salvación. La obra de la salvación se realiza con la gracia. Alma, tú que eres imagen viviente de Dios... Génesis 1,26 Y has sido rescatada con la sangre preciosa de Jesucristo Primera de Pedro 1 Pedro 1,19 Dios quiere que te hagas santa como Él Mateo 5,48 En esta vida y que participes en su gloria por la eternidad Tu verdadera vocación consiste en adquirir la santidad de Dios A ello debes orientar todos tus pensamientos, palabras y acciones Tus sufrimientos y las aspiraciones todas de tu vida De lo contrario, haces resistencia a Dios por no realizar aquello para lo cual te ha creado y te conserva la vida. ¡Oh! ¡Qué obra tan maravillosa! El polvo se vuelve luz, la fealdad resplandor, el pecado santidad, la criatura se transforma en su creador y el hombre en Dios. Sí, qué obra tan maravillosa, lo repito. Pero difícil en sí. Más aún, imposible al ser humano abandonado a sus fuerzas. Solo Dios con su gracia, y gracia abundante y extraordinaria, puede realizar con éxito semejante empresa. La creación del universo no es una obra maestra tan excelente como esta. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué medios vas a escoger para llegar a la perfección a la que Dios te llama? Todo mundo conoce los medios de salvación y santificación. El evangelio los consigna, los maestros de la vida espiritual los explican, los santos los llevan a la práctica. Son necesarios a cuantos quieren salvarse y alcanzar la perfección. Y consisten en la humildad de corazón, la oración continua, la mortificación universal, el abandono a la providencia y la conformidad con la voluntad de Dios. Para poner en práctica todos estos medios de salvación y santificación, necesitas absolutamente de la gracia y los auxilios divinos. Que quien lo duda, se conceden a todos, aunque en diversa medida. Digo esto porque, no obstante ser Dios infinitamente bueno, no da a todos su gracia con la misma intensidad. Romanos 12,6 pero da a cada uno la suficiente. Con fidelidad a una gracia mayor, realizarás grandes acciones, a una gracia menor, las realizarás limitadas. El precio y la excelencia de la gracia dada por Dios y acogida por el hombre aquilatan el precio y excelencia de nuestras acciones. Estos son principios incontestables. Para encontrar la gracia, hay que encontrar a María. Todo se reduce, pues, a encontrar un medio sencillo uno. María encontró la gracia. Solo María halló gracia delante de Dios. Lucas 1,30 Tanto para sí como para todos y cada uno de los hombres, a diferencia de los patriarcas y profetas y todos los santos del Antiguo Testamento, que no pudieron encontrarla. 2. María es madre de la gracia. María dio el ser y la vida humana al autor de toda gracia. Por esto se la llama la madre de la gracia. 3. María es llena de gracia. Dios Padre, fuente única de todo don perfecto. Santiago 1,17, y de toda gracia, al darle su propio Hijo, le entregó a María todas las gracias. De suerte que, como dice San Bernardo en Cristo y con Cristo el Padre le ha entregado hasta su propia voluntad. 4. María es la dispensadora de la gracia. Dios la escogió como tesorera, administradora y distribuidora de todas sus gracias. De suerte que Él comunica su vida y sus dones a los hombres, con la colaboración de María, según el poder que ella ha recibido de Dios, en expresión de San Bernardino, reparte a quien quiere, como quiere, cuando quiere y cuanto quiere de las gracias del Padre, de las virtudes del Hijo y de los dones del Espíritu Santo. 5. María es madre de los hijos de Dios. Así como en el orden natural, todo niño debe tener un madre y una madre, del mismo modo, en el orden de la gracia. Todo verdadero hijo de la Iglesia debe tener a Dios por padre y a María por madre. Y quien se jacte de tener a Dios por padre, pero no demuestre para con María la ternura y el cariño de un verdadero hijo, no será más que un impostor, cuyo padre es el demonio. 6. María es madre de los miembros de Cristo. María ha formado a Jesucristo, cabeza de los predestinados. Ella debe, por tanto, formar también a los miembros de esta cabeza que son los verdaderos cristianos. Que una madre no da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza Doce. Por consiguiente quien quiera ser miembro de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, Juan 1,14, debe dejarse formar en María por la gracia de Jesucristo. María está llena de la gracia de Jesucristo para comunicarla en plenitud a los miembros verdaderos de Jesucristo, que son también hijos de María. 7. María colabora con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se desposó con María, y en ella, por ella y de ella produjo su obra maestra que es Jesucristo, la Palabra Encarnada. Y dado que no la ha repudiado jamás, continúa produciendo todos los días a los predestinados en ella y por ella, de manera real, aunque misteriosa. 8. María nos lleva a la madurez en Jesucristo. 14. María ha recibido de Dios un dominio especial sobre los predestinados para alimentarlos y hacerlos crecer en Jesucristo 15. San Agustín llega a decir que en este mundo todos los predestinados se hayan encerrados en el seno de María y que nacen definitivamente solo cuando esta madre bondadosa los da a luz para la vida eterna. De modo que, así como un niño saca todo su alimento de la madre, que se lo da proporcionado a su debilidad, del mismo modo los predestinados sacan todo su alimento y fuerza espirituales de María. 9. María habita en los verdaderos cristianos. Dios Padre ha dicho a María: Hija mía, pon tu tienda en Jacob, es decir, pon tu morada en mis predestinados, prefigurados en Jacob. Dios Hijo ha dicho a María: Madre querida, entra en la heredad de Israel, es decir, en mis elegidos. Finalmente, Dios Espíritu Santo ha dicho a María, «Echa raíces, fiel esposa mía, en el pueblo glorioso, es decir, en mis escogidos». Por tanto, María habita en todos los elegidos y predestinados. Está presente en sus corazones, y siempre que se lo permitan echará en ellos las raíces de una profunda humildad, de una caridad ardiente y de todas las virtudes. 10. María es el molde viviente de Dios. San Agustín llama a María «molde viviente de Dios» y, en efecto, lo es. Quiero decir que solo en ella se formó Dios como hombre perfecto, sin faltarle rasgo alguno de la divinidad, y que solo en ella se transforma el hombre perfectamente en Dios por la gracia de Jesucristo, en cuanto lo permite la naturaleza humana. Los escultores pueden hacer una estatua o busto perfectos de dos formas. Primera, atendiéndose a su pericia, a su fuerza, a su ciencia y a la perfección de sus herramientas y trabajando sobre una materia dura e informe. O, segunda, utilizando un molde, Largo, difícil y expuesto a muchos tropiezos es el primer procedimiento. Un golpe desafortunado de cincel o de martillo, basta con frecuencia para echarlo a perder todo. El segundo método, en cambio, es rápido, sencillo, suave, más económico y menos fatigoso. Siempre que el molde sea perfecto y represente con exactitud la figura a reproducir y que la materia utilizada sea maleable y no oponga resistencia a su manejo. María es el molde maravilloso de Dios hecho por el Espíritu Santo para formar a la perfección a un hombre Dios por la encarnación y para hacer al hombre partícipe de la naturaleza divina, mediante la gracia. María es el molde en el cual no falta ni un solo rasgo de la divinidad. Quien se arroje en él y se deje moldear, recibirá todos los rasgos de Jesucristo, verdadero Dios. Y esto, en forma suave y proporcionada a nuestra debilidad, sin grandes trabajos ni angustias, de manera segura. Sin peligro de ilusiones Puesto que el demonio no tuvo ni tendrá jamás entrada donde esté María De manera santa e inmaculada Sin rastro alguno de pecado Alma querida Hay una gran diferencia entre un cristiano formado en Jesucristo por los medios corrientes Y que, como los escultores se apoya en su habilidad personal Y otro enteramente dócil, desprendido y disponible Que, sin apoyarse en sí mismo Confía plenamente en María para ser plasmado en ella por el Espíritu Santo ¿Cuántas manchas, defectos tinieblas, ilusiones, resabios naturales y humanos hay en el primero. Juan purificado, divino y semejante a Jesucristo es el segundo. 11. María es el paraíso de Dios. No hay ni habrá jamás criatura alguna sin exceptuar a los ángeles y santos del cielo, en donde Dios manifieste su gloria con tanta perfección como en María. Ella es el paraíso de Dios 19, su mundo inefable, donde el Hijo de Dios ha entrado para realizar obras portentosas, guardarlo y complacerse en él. Dios creó un mundo para el hombre peregrino, es la tierra. Un mundo para el hombre glorificado, es el cielo. Un mundo para sí mismo, es María. Ella es un mundo desconocido a casi todos los mortales. Un misterio impenetrable aún para los mismos ángeles y santos del cielo, que, contemplando al Dios trascendente, lejano e inaccesible, tan escondido y oculto en su mundo que es la excelsa María, exclaman día y noche con religioso estupor, ¡Santo, santo, santo! Isaías 6,3 Feliz una y mil veces en esta vida, aquel a quien el Espíritu Santo descubre el secreto de María, para que lo conozca. Feliz aquel que puede entrar en este jardín cerrado y beber a grandes tragos el agua viva de la gracia en esta fuente sellada. Cantar de los Cantares 4,12 En esta criatura amabilísima solo se hallará a Dios, un Dios, a la vez, infinitamente santo y trascendente, e infinitamente cercano y al alcance de nuestra debilidad. Ciertamente Dios está en todas partes, hasta en el infierno se le puede hallar. Pero en ningún sitio se le puede encontrar tan cercano y al alcance de la debilidad humana como en María, pues para esto bajó a ella. En todas partes es el pan de los fuertes y de los ángeles, en María, en cambio, es el pan de los niños. 12. María facilita la unión con Dios, que nadie se imagine, pues, como ciertos pretendidos iluminados, que María por el hecho de ser criatura constituya un obstáculo para la unión con el Creador. Ya no vive María, Cristo, o mejor, Dios solo, vive en ella, Gálatas 2,20. Su transformación en Dios supera a la de San Pablo y a la de los demás santos más de cuanto se eleva el cielo sobre la tierra. María se halla totalmente orientada hacia Dios y cuanto más nos acercamos a ella tanto más íntimamente nos une a Él. María es el eco portentos de Dios. Que cuando alguien grita en María, responde Dios, y... Cuando con santa Isabel la proclamamos dichosa, responde glorificando a Dios Lucas 1,45-47. Si los falsos iluminados, a quienes el demonio engaña tan miserablemente, incluso en la oración, hubiesen encontrado a María, y por María a Jesús, y por Jesús al Padre, no hubieran sufrido tan lamentables caídas. Una vez hayas encontrado a María, y por María a Jesús, y por Jesús al Padre, habrás encontrado, como dicen los santos 23, todos los bienes, sin excepción alguna toda la gracia y amistad de Dios la plena seguridad contra los enemigos de Dios la verdad completa para combatir el error la facilidad absoluta y la victoria definitiva en las dificultades que hay en el camino de la salvación la dulzura y el gozo colmados en las amarguras de la vida 13. María Consuelo en el sufrimiento no quiere decir esto que cuando hayas encontrado a María por una actitud de verdadero consagrado a ella vivas exento de cruces y sufrimientos al contrario tendrás que sufrir más que los demás. Porque María, la madre de los vivientes, hace partícipes a sus hijos del árbol de la vida, que es la cruz de Jesucristo. Pero, al repartirles grandes cruces les comunica también la gracia de cargarlas con paciencia y hasta con alegría. Ella, en efecto, endulza las cruces que da a los suyos y las convierte, por decirlo así, en golosinas o cruces almibaradas. Y si por algún tiempo estos amigos de Dios deben necesariamente beber el cáliz de la amargura, el consuelo y la alegría que reciben de su bondadosa madre después de la tristeza, les animan inmensamente a cargar con cruces aún más pesadas y amargas Conclusión de la primera parte. Para hacerse santo es necesaria una verdadera devoción a María. El secreto consiste, pues, en encontrar de verdad a la excelsa María para hallar la abundancia de todas las gracias. Dios dueño absoluto de todo, puede comunicar directamente lo que de ordinario solo concede por medio de María. Más aún, negar que actúe así algunas veces sería temerario. Pero, según el orden establecido por la divina sabiduría, como dice santo Tomás, Dios no se comunica de ordinario a los hombres, en el orden de la gracia, sino por medio de María para llegar hasta Dios y unirse con Él. Es indispensable acudir a la misma persona escogida por Él para descender hasta nosotros, para hacerse hombre y comunicarnos sus gracias. Esto se realiza mediante una auténtica devoción a la Santísima Virgen. Segunda parte. La verdadera devoción a María. Introducción. Elección de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Existen en realidad varias formas de verdadera devoción a la Santísima Virgen. No hablo ahora de las falsas. La primera consiste en cumplir con nuestros deberes cristianos, evitar el pecado y obrar más por amor que por temor, orar de tiempo en tiempo a la Santísima Virgen y honrarla como a Madre de Dios, pero sin manifestar devoción especial hacia ella. La segunda consiste en cultivar una profunda estima, amor, confianza y veneración hacia la Santísima Virgen. Actitudes que se manifiestan haciéndose inscribir en las cofradías del Santo Rosario y del Escapulario, alistándose en las asociaciones marianas. Esta forma de devoción, al excluir de nuestra vida el pecado, es buena, santa y digna de encomio. Pero no es tan perfecta ni logra liberarnos de todo apego terreno, ni de todo egoísmo para unirnos a Jesucristo. PERSONAS Es la que te quiero revelar ahora. Uno Es una consagración total. Consiste en consagrarte totalmente, con plena disponibilidad, a María, y por ella a Jesucristo. Te comprometes, por tanto, a hacerlo todo con María, en María, por María y para María. Me explico, escogerás un día importante para hacer la consagración, que consiste en una ofrenda total y voluntaria, inspirada en el amor y madurada en plena libertad, de tu cuerpo y de tu alma, con tus bienes exteriores de fortuna, tales como casa, familia y renta, y tus bienes interiores del alma, a saber, méritos, gracias, virtudes y satisfacciones. Como puedes darte cuenta, esta consagración a Jesús por María incluye la renuncia a cuanto más aprecias. Es un sacrificio no exigido por ningún instituto ni orden religiosa. Es la renuncia al derecho de disponer de ti mismo y del valor espiritual de tus oraciones, limosnas, mortificaciones y buenas obras. Dejándolo todo a disposición absoluta de la Santísima Virgen, quien puede aplicarlo, como ella quiera, para la mayor gloria de Dios, que solo ella conoce perfectamente. Dejas, pues, a disposición de María esa capacidad que pecador. sí. Confía también a la Santísima Virgen tus propios méritos para que te ayude a conservarlos, a acrecentarlos y embellecerlos. No para que los distribuya, pues los méritos de la gracia santificante y de la gloria son incomunicables. María podrá, en cambio, aplicar a quien lo desee el valor satisfactorio e impetratorio de todas tus oraciones y buenas obras. Si después de consagrarte así a María quieres aliviar a un alma del purgatorio, orar por la salvación de un pecador o por un amigo, y aplicar a estas intenciones tus oraciones, limosnas, mortificaciones y sacrificios, puedes hacerlo pidiéndolo humildemente a María y conformándote a su voluntad, aunque no la conozcas. Persuadido de que María, escogida por Dios para comunicarnos sus gracias y dones, no podrá menos de aplicar el valor de tu actividad a la mayor gloria de Dios. He dicho que esta devoción consiste en una consagración a María. Consagración tan plena y definitiva que puede compararse a una esclavitud. Pero no hablo de la esclavitud natural, dependencia por la cual toda criatura, todo ser humano, bueno o malo, recibe de Dios la existencia y el ser. Menos aún de la sumisión forzada a Dios, propia de demonios y condenados. Hablo sí de la esclavitud de amor y voluntad, que es una le inquiete la justicia pero fácilmente puedes ver que el esclavo forzado vive en la más estrecha de las sujeciones. Tal, que solo puede convenir al hombre respecto de su creador. La consagración a María de que te hablo, solo puede compararse a la esclavitud e implica un compromiso total y se extiende al tiempo y la eternidad. Una esclavitud forzada no se admite entre los cristianos, aunque no haya desaparecido totalmente de la faz de la tierra feliz, una y mil veces, el que, después de haber sacudido en el bautismo 35 la tiránica esclavitud del demonio, se consagra a Jesús por María, en perfecta y total disponibilidad. 2. Es una forma excelente de espiritualidad. Muchas luces necesitaría yo para describirte con exactitud la excelencia de esta espiritualidad. Me contentaré con exponerte brevemente las siguientes ventajas. 1. Es imitar al mismo Dios el Espíritu Santo nos comunica sus gracias y carismas solamente con la intervención de María. Nada más justo, pues, que consagrarnos a Dios por medio de María para que la gracia vuelva a su autor, como dice San Bernardo por el mismo canal por donde vino a nosotros. 2. Es honrar a Jesucristo y practicar la humildad. Ir a Jesús por María es honrar verdaderamente a Jesucristo pues reconocemos así que, a causa de nuestros pecados, somos indignos de acercarnos por nosotros mismos a su infinita santidad. Y que necesitamos acudir a María, su Santísima Madre, para que ella sea nuestra abogada y mediadora ante Él. Es, al mismo tiempo, acercarnos a Jesucristo como a nuestro mediador y hermano y humillarnos ante Él como ante nuestro Dios y Supremo Juez. En una palabra, es practicar la humildad, que arrebata siempre el corazón de Dios. 3. Es encontrar la forma de agradar a Jesucristo. 37. Consagrarte así a Jesús por María es colocar en manos de la Santísima Virgen tus buenas acciones. Que por dignas que te parezcan, quedan siempre manchadas e indignas de que Dios las mire y acepte, ya que ante Él no son puras ni las mismas estrellas. Génesis 25,5 A. Entreguemos a María, nuestra bondadosa Madre y Señora, que acepte nuestro humilde obsequio, lo purifique santifique, perfeccione, embellezca y haga digno de Dios. Todos nuestros tesoros espirituales son ante Dios, el padre de familia, menos de lo que sería para un rey la manzana aguzanada que para pagar el arriendo le presentara a un pobre colono suyo. ¿Qué haría el pobre hombre si fuera listo y gozara del favor de la reina? Acudiría a ella, que llena de bondad para con el pobre campesino y de respeto para con el rey embellecería la fruta quitándole lo dañado y colocándola entre flores en una bandeja de oro. ¿Cómo no aceptaría el rey condescendiente y hasta con gusto, de manos de la reina, el obsequio de su arrendatario? Si quieres ofrecer algo a Dios, dice San Bernardo, procura presentarlo por manos de María, si no quieres ser rechazado. Pero todo esto lo paso en silencio. Lo realmente difícil es entrar en el espíritu de esta consagración, que te coloca en actitud de total y absoluta disponibilidad respecto de María y por ella, de Jesucristo. Muchas personas he hallado que hicieron con entusiasmo admirable su consagración, pero solo exteriormente. Pocas, en cambio, han asimilado su espíritu, y aún menos numerosas son las que han perseverado en él. 1. Obrar con María o a imitación suya. La práctica esencial de esta devoción consiste en obrar en todo con María, es decir, en tomar a la Santísima Virgen como el modelo acabado de tu conducta cristiana. Para ello, antes de obrar debes renunciar a tu egoísmo y a tus mejores puntos de vista, anonadarte ante Dios, consciente de tu incapacidad para todo bien sobrenatural y para toda acción útil a tu salvación. Tienes que acudir a la Santísima Virgen y unirte a sus intenciones, aunque no las conozcas. Participar por María en las intenciones de Jesucristo, es decir, entrar en sintonía con su voluntad y en armonía con sus disposiciones, para que ella obre en ti y haga de ti lo que mejor le parezca, para mayor gloria de su Hijo Jesucristo y del Padre del Cielo. No hay, pues, vida interior ni acción espiritual posibles que no dependan de ella. Dos, cobrar en María o sea en unión íntima con ella. Santísima Virgen, María será el santuario donde encuentres a Dios por la oración, sin temor a que te rechace, será la torre de David, cantar de los cantares 4,4, que te defienda de tus enemigos, la lámpara encendida, que ilumine tu espíritu y te inflame en el amor de Dios, Mateo 5,15, Lucas 8,16, 11,13, 12,35, la recámara sagrada donde Dios se te revele, finalmente, María será tu único todo ante Dios, tu recurso universal, si oras, será en María, si recibes la sagrada comunión, la acogerás en María para complacerte en ella. Hagas lo que hagas, serás siempre en María, llegando así a liberarte del egoísmo. 3. Obrar por María, acudiendo a su intercesión. 48. Debes acudir siempre a nuestro Señor por medio de María, confiado en su intercesión y poder ante su Hijo. 4. Obrar para María, siempre a su servicio. Tienes, finalmente, que obrar en todo para María, es decir, para vivir tu consagración a tan augusta princesa, no trabajes sino para ella, para su gloria y honor, y, por intermedio suyo, para gloria de Dios. Renunciarás, pues, a los fines que te inspira el egoísmo, que muy frecuentemente y sin que lo adviertas se constituye en meta de tus acciones, y repetirás con frecuencia desde el fondo del corazón, Por ti, amada reina mía, voy acá o allá, hago esto o aquello, sufro esta pena o aquella injuria. Tres advertencias. Guárdate mucho de creer que es más perfecto ir directamente a Jesucristo o a Dios Padre en tus obras e intenciones, que serían de escaso valor si quieres hacerlas sin María. Pero, yendo por ella, ya no serán cosa tuya, sino obra de María en ti y por consiguiente, muy excelente y digna de Dios. 51. Guárdate mucho, además, de hacer consistir la vida de consagración en lo sentimental. Habla y obra con la fe viva que yo María durante su vida terrena, y que ella te comunicará cada vez más. Deja a tu soberana, humilde esclava del Señor, la visión clara de Dios, los éxtasis, goces, delicias y riquezas espirituales. Para ti el camino de la fe pura, lleno de dificultades, distracciones, fastidio y sequedad. Di, amén, sí, a cuanto hace María, mi reina, en el cielo, para mí es lo mejor que puedo hacer ahora. Tampoco te atormentes si no gozas enseguida de la dulce presencia de la Santísima Virgen. Es una gracia que no se concede a todos. Y, quien la recibe del Dios misericordioso, la puede perder con facilidad, si no es fiel al silencio interior. Si te ocurre semejante desgracia, vuélvete dulcemente a tu soberana y pídele perdón por tu infidelidad. 4. Frutos maravillosos de esta consagración. Dicho obsequio puede consistir en una mortificación, limosna, peregrinación o plegaria. El Beato Marín, según el testimonio de su hermano, San Pedro Damiano, se disciplinaba públicamente en el día aniversario de su consagración ante el altar de la Santísima Virgen. No pido ni aconsejo tanto fervor. Pero, aunque no sea mucho lo que des a María, preséntaselo con humildad y agradecido corazón. 3. Celebración de la Fiesta de la Anunciación 63 La tercera consiste en celebrar todos los años con especial devoción la Fiesta de la Anunciación 68. Es la fiesta principal de quienes viven esta devoción, establecida para honrar e imitar la sumisión que el Verbo Eterno eligió precisamente en este día por amor nuestro. 4. Rezo de la coronilla y del Magnificat. La cuarta consiste en la recitación diaria y no y pecados y se la omite de la coronilla de la Santísima Virgen compuesta de tres Padre Nuestros y de doce Ave Marías, y también en la recitación frecuente del Magnificat, único cántico que poseemos de María, para dar gracias a Dios por sus beneficios y obtener otros nuevos. No dejes de recitarlo, sobre todo a manera de acción de gracias después de la Sagrada Comunión, como lo hacía la Virgen misma, según opina el sabio Gersón. 5. Llevar la cadenilla bendita. La quinta consiste en llevar al cuello, en el brazo, el pie o la cintura, la cadenilla bendita. Práctica que puede omitirse sin perjuicio de lo esencial. Aunque sería pernicioso despreciarla y condenarla, y ciertamente perjudicial el descuidarla. ¿Por qué razones? Estas son las razones de llevar esta señal exterior. 1. Para librarnos de las funestas cadenas del pecado original y actual que nos han esclavizado. 2. Para honrar las cadenas y ataduras amorosas con las que el Señor quiso dejarse atar a fin de hacernos verdaderamente libres. 3. Para hacernos recordar que solo debemos obrar movidos por el amor. Se trata, en efecto, de ataduras de amor. o sea, 11,4. 4. Cuatro, para recordar nuestra absoluta dependencia de Jesús y de María en calidad de esclavos. Muchos célebres personajes que se hicieron esclavos de Jesús y de María estimaron tanto estas cadenas, que se quejaban de que no se les permitiera arrastrarlas públicamente, como hacían los esclavos de los turcos. O cadenas más preciosas y gloriosas que los collares de oro y pedrería de los emperadores, pues nos atan a Jesucristo y a su Santísima Madre y son su marca y librea. Sean de plata o de hierro, la comodidad recomienda que sean de estos dos metales, no deben dejarse nunca durante la vida, para que nos acompañen hasta el día del juicio qué gozo, qué gloria, qué triunfo para el consagrado, cuando al sonido de la trompeta resucite adornado todavía con esta cadena, que, probablemente, no se habrá gastado aún. Este solo pensamiento bastaría para que te animes poderosamente a no dejarla nunca, por incómoda que pueda parecerte. Complemento y oraciones a Jesús. Amable Jesús mío, Gracias por haberme concedido consagrarme a tu Santísima Madre por esta consagración total, a fin de que ella sea mi abogada ante tu Majestad, el suplemento universal de mi profunda miseria. ¡Ay, Señor! Débil como soy, sin ella ya hubiera naufragado en mis pecados. Sí, María me hace falta ante ti y en todas partes, para calmar tu justa cólera, pues te he ofendido tanto, para detener el justo y eterno castigo que merezco, para poder mirarte, hablarte, implorarte, acercarme a ti y darte gusto, para salvarme y salvar a los demás, en una palabra, para hacer siempre tu santa voluntad y procurar en todo tu mayor gloria. Como quisiera, oh Jesús, publicar, ante todas las criaturas, tu gran misericordia en favor mío, y hacer que todo el mundo reconozca que, a no ser por María, hace ya tiempo estaría yo condenado. Y agradecerte dignamente a un favor tan señalado. María está conmigo. ¡Qué consuelo! como no pertenecerle totalmente de hoy en adelante. ¡Qué ingratitud sería la mía! Antes prefiero la muerte. Mil y mil veces, como San Juan ante la cruz, he aceptado a María como tu don más precioso. Y cuántas veces me he consagrado a ella. Aunque todavía no conforme a tus deseos. Por ello la acepto ahora, como tú lo quieres, amado Jesús mío. Y si ves en mí algo que no pertenezca a tan augusta princesa, arráncalo y arrójalo de mí, pues, si no es digno de ella, tampoco lo es de ti. Al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, concédeme todas las gracias, planta, riega y cultiva en mí el verdadero árbol de vida que es la amabilísima María, para que crezca y de flores y frutos en abundancia. Oh Espíritu Santo, concédeme amar y venerar mucho a María, tu esposa fidelísima, apoyarme bajo su amparo maternal y acudir a su misericordia en toda circunstancia a fin de que con ella formes perfectamente en mí a Jesucristo, grande y poderoso, hasta la plena madurez espiritual. Amén. A María. Madre admirable del Hijo, Dios te salve, María, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Dios te salve, María, Madre mía querida, mi amable señora y poderosa soberana. Dios te salve, mi gozo y mi corona, mi corazón y mi alma. Tú eres toda mía, por misericordia, y yo te pertenezco, por justicia. Pero aún no lo soy suficientemente. Por ello me consagro hoy totalmente a ti en plena y eterna disponibilidad, sin reservarme nada para mí ni para los demás. Si ves en mí algo que no sea tuyo, tómalo ahora mismo, hazte dueña absoluta de cuanto tengo, destruye, arranca, aniquila en mí cuanto desagrade a Dios, planta, levanta y realiza cuanto quieras. Que la luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu, que tu humildad profunda sustituya a mi orgullo. Que tu contemplación sublime encadene las distracciones de mi fantasía vagabunda. Que tu visión ininterrumpida de Dios llene con su presencia mi memoria. Que el fuego de tu ardiente caridad incendie la tibieza y frialdad de mi corazón. Que tus virtudes ocupen el lugar de mis pecados y tus méritos sean ante Dios mi ornato y suplemento. En fin, muy querida y amada madre mía, haz, hacer posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo, para conocer a Jesucristo y su divina voluntad, que no tenga yo más alma que la tuya, para alabar y glorificar al Señor, que no tenga yo más corazón que el tuyo, para amar a Dios con amor puro y ardiente como el tuyo, no te pido visiones ni revelaciones, ni gustos ni contentos, incluso espirituales. Para ti el ver claro y sin tinieblas, para ti el saborear el gozo pleno y sin amarguras, para ti el triunfar gloriosamente a la diestra de tu Hijo en el cielo, sin humillación, para ti el mandar sobre los ángeles, hombres y demonios, con poder absoluto y sin oposición, para ti, finalmente, el disponer como quieras de todos los bienes de Dios, sin reserva alguna. Esta es, oh excelsa María, tu mejor parte que el Señor te ha concedido, y que no te será nunca arrebatada. Lo cual me llena de inmensa alegría. Para mí, en este mundo solo quiero gozarme en tu alegría, creer a secas, sin ver ni gustar nada. Sufrir con alegría, sin consuelo de parte de las criaturas, Morir continuamente al egoísmo, sin cansarme jamás, trabajar por ti esforzadamente hasta la muerte, sin interés alguno, colaborando para la salvación de todo el mundo. Te imploro solamente que, por misericordia, me permitas decir tres amenes todos los días y en todos los momentos de mi vida. Amén a cuanto hiciste en este mundo mientras viviste en él. Amén a cuanto haces ahora en el cielo. Amén a cuanto haces en mi alma, para que en ella habites solo tú a fin de glorificar en plenitud a Jesucristo en el tiempo y en la eternidad. Amén. Conclusión. Cultivo y crecimiento del árbol de la vida o vida de Cristo en nosotros a través de la consagración a María. 1. La consagración, árbol de la vida. ¿Has comprendido, por acción del Espíritu Santo, lo que acabo de decirte? Dale gracias a Dios. Pues se trata de un secreto que casi nadie conoce. Si has hallado el tesoro escondido, Mateo 13,44-46, en el campo de María, la perla preciosa del Evangelio, Tienes que venderlo todo para comprarlo. Tienes que renunciar totalmente a tu egoísmo y perderte dichosamente en María para hallar en ella a Dios solo. Si el Espíritu Santo ha plantado en ti el verdadero árbol de la vida, es decir, la consagración total a María que acabo de explicarte, tienes que poner el mayor empeño en cultivarlo para que dé fruto oportuno. Ramas, reposan a su sombra durante el calor del sol y se guarecen de las fieras. 2. ¿Cómo cultivarlo? Estas son algunas sugerencias para su cultivo. 1. Libertad cristiana. Plantado ya este árbol en un corazón muy fiel, quiere hallarse expuesto a todos los vientos, sin apoyos humanos. Siendo como es totalmente divino, quiere hallarse siempre lejos de toda criatura que pudiera impedirle llegar hasta Dios, que es su principio. No debes, pues, apoyarte en tu propia habilidad o talentos puramente naturales, ni en el prestigio ni en la autoridad humanos. Acude siempre a María, apóyate en su socorro. 2. Mirada contemplativa. Como atento jardinero, debes revisar y cuidar continuamente el árbol plantado, cultivarlo y hacerlo crecer bajo la atenta e ininterrumpida mirada del alma, dado que es un árbol vivo y destinado a dar frutos de vida. Tu ocupación principal, si quieres llegar a la perfección, será pensar en esto con frecuencia. 3. Renuncia evangélica. Tienes que arrancar y cortar los cardos y espinas, que con el tiempo podrían llegar a ahogar el árbol o impedir que dé fruto. Es decir, debes ser fiel en cortar y arrancar, mediante la mortificación y la violencia que te hagas, todos los placeres inútiles y las ocupaciones vanas con las criaturas, o sea, mortificar el cuerpo, guardar el silencio interior y dominar los sentidos. Esta devoción es el grano de mostaza de que habla el Evangelio, Mateo 13,31, Marcos 4,3, el cual, siendo al parecer la más pequeña de todas las semillas, crece y se eleva tan alto, que las aves del cielo, es decir, los predestinados, anidan en sus cuatro. Fuera el egoísmo. Debes cuidar de que las orugas no le hagan daño dibujando las hojas verdes y destruyendo las hermosas esperanzas de fruto. Estas orugas representan al egoísmo y la vida cómoda. De hecho, el egoísmo y el amor a María no se pueden conciliar jamás. 5. Lucha contra el pecado. No dejes que las fieras se acerquen a él. Estas son los pecados, que podrían agostarlo con solo tocarlo ni siquiera debes permitir que lo alcancen con su aliento, es decir, debes alejar los pecados veniales, siempre peligrosos si no les damos importancia. 6. Vida cristiana. ¿Quieres recoger una cosecha abundante? Riega con asiduidad este árbol con la sagrada comunión y demás prácticas de piedad personal y comunitaria. 7. Fidelidad en la adversidad. No te congojes si el viento lo azota y sacude porque es necesario que el viento de las tentaciones sople para derribarlo y que las nieves y heladas le envuelvan para hacerlo morir. Es decir, que la consagración total a la Santísima Virgen tiene que ser necesariamente atacada y tomada por blanco de contradicción. Pero, si perseveras en cultivarlo, no tienes que temer nada. Conclusión, Jesucristo, fruto de María. Te aseguro que si cultivas así el árbol de la vida recién plantado en ti por el Espíritu Santo, en breve crecerá tanto que las aves del cielo vendrán a morar en él. Será tan perfecto que dará a su tiempo el fruto de honor y de gracia, el amable y adorable Jesús, que es y será siempre el único fruto de María. Feliz el alma en quien ha sido plantado el árbol de la vida que es María, 73. Más feliz aquella en quien puede crecer y florecer. Más feliz aún aquella en quien puede dar fruto pero mucho más feliz aquella que goza de su fruto y lo conserva hasta la muerte y por los siglos de los siglos. Amén. Quien conozca esta doctrina, que la conserve con fidelidad. Gracias por llegar hasta el final, les invitamos a suscribirse, comentar, compartir y activar las campanitas de las notificaciones. Con María como protectora y abogada nuestra. Dios les bendiga.